El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte envió este viernes a juicio de fondo a Martín González Marte, acusado de la muerte de Francisco Antonio Ovalle. Hecho ocurrido el pasado 7 de mayo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El juzgado de la instrucción número uno conoció la...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 como lo hizo, y no solamente al, al, al ingeniero muerto, sino también a la esposa, acabar con una familia desde el punto de vista físico. Familiares del hoyo CISO mostraron inconformidad con la variación de la calificación jurídica. Aseguran, existía la intención de acabar con la vida de su pariente. La prueba habían suficiente, la magistrada cambió la categoría del hecho como homicidio voluntario y realmente nos sentimos tristes porque realmente pensamos,